¡Hola creativos! ¿Cómo están? Bueno, hoy quiero mostrarles cómo hacer un estampado de cuadros en Illustrator. Para eso entonces vamos a necesitar simplemente pues abrir el programa. Yo tengo aquí ya lista una paleta cromática como unos colores que he seleccionado y voy a aplicar mi estampado acá. Si no sabes cómo utilizar Illustrator, te recomiendo mi curso gratis de Illustrator y Photoshop para diseñadores de moda que lo puedes ver en las tarjetas. Ahí vas a ir a mi sitio web y hay muchos videos acerca de este tema. Simplemente yo voy a ir a lo puntual que es crear el estampado. Entonces lo primero que voy a hacer es hacer un cuadrado con el color de fondo que quiero que tenga el estampado en este caso voy a dejar el rosa. Luego, con, también con la misma herramienta de rectángulo, voy a ir diseñando o dibujando algunas líneas que quiero que se repitan en el estampado y les voy a ir aplicando algún color. Entonces, simplemente aquí ya estoy copiando con alt. Todavía, la verdad, no tengo bien pensado qué voy a hacer, pero eh, simplemente voy a estar dibujando aquí quiero como reflejar esto entonces voy a ir aquí a transformar y reflejar exacto, listo voy a agrupar en las líneas azules solamente para que me queden en el centro de, del, recta del cuadrado rosado y luego voy a ir haciendo otro tipo de líneas ya de otro color, voy a repetirlas acá, en este caso voy a agruparlas también las líneas grises, las agrupo y voy a alinearla con el rectángulo rosa, creo que están como muy grandes o muy oscuras, más bien voy a cambiarles el color y me gustaría que tuvieran una opacidad para que se viera un poquito más del color de abajo entonces le voy a colocar por ejemplo acá 30 de opacidad me gusta, de pronto quiero que haya como más espacio voy a hacer más pequeñas las líneas solamente las líneas hoy aquí modifico las líneas Como para que haya también más espacio, en este caso voy a llevar hasta el borde estas líneas azules y también las, las grises, las blanquitas. Listo, como para que tenga más espacio. De pronto me hace falta una línea un poco oscura en todo el centro. De hecho creo que la voy a hacer más, más oscura. Como esta... Voy a copiarla y voy a pegarla. Recuerda que en este canal hablamos de ilustración y diseño de moda, así que suscríbete para seguir aprendiendo. Y la voy a rotar. ¿Listo? Recuerda que si quieres ver cómo se, se manejan estas herramientas y todo, puedes ir a las tarjetas que allí te voy a dejar un curso que tengo en mi sitio web de de este tema, listo, voy a verificar que todo ay, que todo esté alineado, también quiero recordarte que vamos a tener clase en vivo en la que vamos a hablar de diseño de estampados, así que no te la pierdas, es totalmente gratis, voy a entonces a hacer la línea más delgada, creo que ya, ya me gustó un poco más, no sé si a este también darle algo de opacidad, veamos como para que los tonos se vean como más mezclados hay algo en estas líneas que no me va a gustar y es que se va a repetir voy a hacerlas más bien en el centro de estas. a ver qué pasa y una vez ya tenemos diseñado la idea es que pues los estampados que son de rayas a cuadros son muy sencillos y se van a repetir muy bien entonces, no vamos a tener problema con eso. Voy a seleccionarlo y lo arrastro al panel de muestras. Ya en el panel de muestras debe estar mi estampada, entonces simplemente voy a aplicarlo al relleno de mi blusa. Y voy a hacerlo más pequeño. Entonces, para eso, clic derecho, transformar, escala, pero... Y voy a decirle previsualizar, pero que no me transforme los objetos porque si no me pasaría esto. Y no quiero que me transformen los objetos, solamente el estampado. Y le digo OK. De esa manera ya tengo un estampado súper sencillo de cuadros. Si quiero modificar algo, simplemente hago doble clic acá para modificar. Entonces, por ejemplo, quiero que esto sea más ancho. Y clic por fuera y ya me lo edita. De esa manera ya creamos un estampado geométrico de cuadros en Illustrator. Si tienes preguntas, escríbemelas en los comentarios. Siempre me gusta estar ahí personalmente resolviendo preguntas. Y eso es todo por hoy. Entonces, un abrazo y nos vemos en el próximo video.